Pregunto a vos primero. A ver. ¿Te acordás cuál fue tu libro favorito, el que te marcó lectura? Pinocho, de chiquito. Ajá. De muy chiquito, Pinocho. Sí. Ah, mirá. Pinocho. ¿Estuvo primero el libro y después la película? Eh, no, pará, pará, pará, pará. La película de Disney empezando es en la década del 40. Sí, o sea que no, no es que... Es... Sí, pero existe primero la historia. Sí. Ah. Claro, que está creada en el 1700, no sé cuánto, en Florencia Sí. Sí, De hecho, si vas a Florencia, en todos lados te venden pinochos Ah, mirá Claro, tenés pinocho por todos lados Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pinocho. Todos los números, <risa> chicos, no está bien Gracias eh... Así que fue pinocho Claro mirá. Primero nace el cuento y uh -huh. después Disney lo toma y hace la peli Claro bueno, como pasa con. Pero me, me encantó Pinocho, era muy chiquito, chicos, no había mucho cuento. Pero te, te, te marcó, mirá cómo te marcó que hoy sí. yo te pregunto y lo, y lo traes y acá miento y lo miento. Yo miento automáticamente. Ajá. Bueno, me gustaría no me, que, nos, que nos cuenten no me también, la nariz. ¿no? No, no te cuentas. Es mentira. Mal. ¿Quién dice? Es mentira. Es mentira. <risa> es mentira. ¿Y a vos? ¿Cuál? El mío, ¿lo puedo decir? Sí. Bueno, sí, fue 50 sombras. Para, estamos hablando de niños. No. Ah, ok. No, no pensé que. no, un que, libro que te haya marcado. Pensé que estábamos hablando de niñez. No, eh, ¿qué? no. Un libro no cualquiera. ¿Cincuenta sombras hoy. te marcó? Sí. No me marcó, pero fue como el libro que yo dije, wow, necesito seguir leyendo y saber claro. todo lo que pasa. Mirá todo lo que se puede llegar a hacer sí. en esta vida, dijiste vos. Pero sí. Sí, sí. Lo trajiste vos, no lo traje yo No, eh? no, pero bueno, yo soy sincera, comparto, sí, me encantó me, me, me La pareció... cara de entrevistar sí. no lo creer Me pareció como re loco que en un libro una escritora plasmara tantas cosas Y era como que, me, me, me gustó No te estoy hablando del libro de infancia Estoy preguntando sí, el sí, libro sí, que te sí. marcó cualquiera A lo mejor leíste uno ayer Y habías leído un montón en tu pasado Pero te marcó el que leíste ayer, ¿entendés? Uh -huh. sino como el libro que más te marcó Pinocho y 50 sombras, o sea, algo está mal acá algo, algo, no. Habla de mi inocencia y, y, y, no, no digo nada más. ¿Y, y, no, y, ya hay, está. y yo qué digo? No, no, no nada, ah, nada. Bueno. Yo no dije nada. No, no está bien, lo, lo, lo vamos a ir. <risa> <risa> me encanta. Eh, ¿Sabes qué me gusta mucho? ¿Qué? La magia. Uh, a mí también. ¿Te gusta la magia? Un montón. Por eso me encanta Harry Potter. Uy, uh, soy fan de Harry Potter. ¿Sos fan de Harry Potter? Escucha, la música ya te traslada, ¿no? A la película. Soy fan. ¿Querés presentar la voz? que la A nuestra yo? invitada, porque ella estuvo hasta en el estreno de Harry Potter. ¿En el literal? En literal. Londres, no lo no sacaba de ¿Tiene decir. Tiene el autógrafo de Hermione. De Ay, ¿Viste cómo le dice a los españoles? ¿Cómo? No, no me va a salir, chico. Pero ¿Para pero ¿qué pero lo, lo le el señor? ¿Cómo le dice? Hermione. Hermione. Hermio, Hermione, mira. Claro. Bueno, ya, ya habló, así que le, le, le, vamos a, le vamos a dar vida. La vamos a presentar a Marian Nair zaúa Ella es profesora universitaria en lenguaje y literatura, licenciada en lingüística. Trabaja en San Buenaventura y en la Facultad de Ciencias Económicas de La Uncuyo. Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme hoy acá eh, Bueno, estoy muy bien y muy contenta porque me han llamado a hablar de uno de mis temas preferidos Que es Harry Potter, bueno, y otro, la literatura Así, Bueno, muchas gracias. ¿por qué traemos a Harry Potter acá, no? Porque Alcolación. el 26 de junio, hace 25 años atrás, se presentaba por primera vez el libro De lo que pasó a ser después la película de Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling J.K. Rowling, le costó muchísimo a ella imprimir, hacer publicar el libro Porque no querían publicar a una autora mujer Muchas veces uh -huh. ni siquiera le recibían el libro para leerlo uh -huh. Esto no solamente le ha pasado a ella, le ha pasado a muchísimas escritoras en el medio Entonces ella, cuando recién le aceptan su libro Plonsbury, que es la, la que publica su libro Le va a decir, bueno, pero vamos a hacerlo con iniciales Porque si ven que el nombre es de mujer Nadie lo va a leer Uy, Ah, de ahí mirá. viene J.K. Raul Sí, sí, así es fuerte no sabía, Yo pensé Ca... que ella se llamaba así porque le gustaba que le dijeran de esa manera No, tenía. no, idea. no. por eso la, duro, la ¿no? obligan en su momento a poner sus iniciales Ya ahora es un, un sello de ella uh -huh. eh, Su nombre es Joan eh, Rowling, la K es por su abuela Kathleen, a que ella bueno, era muy apegada a su abuela, así que por ahí viene la K También la historia de ella es un poco de cuento, ¿no? Porque eh, si mal no he escuchado la historia, ella escribió el primer libro eh, sin tener un centavo en el bolsillo Y hoy es una de las mujeres más ricas de Inglaterra, de hecho tiene más dinero que la reina de Inglaterra ¿No? Exacto, no solamente tuvo una vida de cuentos Sino que también vivió en un lugar de cuentos Y alguna vez tiene la oportunidad de ir a Edimburgo Uh -huh. Que es donde ella escribe Hay un colegio muy parecido en el que ella se inspira para hacer Hogwarts eh, Que está frente al cementerio Justamente el lugar de donde toma muchos de los nombres Como Tom Riddle, que es Voldemort uh -huh. eh, O McGonagall, son nombres que saca de, de las tumbas Y ese lugar, uno ya estando en Edimburgo con los bosques Uno entiende de dónde va tomando algunos elementos ella Y sí, su niñez fue muy dura porque muere su mamá de uh -huh. cáncer por eso ella tiene una asociación hoy en día para ayudar a las personas con cáncer. Uh -huh. y, y bueno, a partir de muchos procesos, después cuando crece, tuvo una separación, está viviendo en Portugal, ella se separa, se va con su hija, vuelve a Edimburgo. Entonces, en la bancarrota, sin trabajo, sin una madre que la pueda acompañar tal vez en estas circunstancias, se larga a los cafés a escribir una historia que había pensado, se dice de manera romántica, que en un viaje. Ah, mirá. Así que, bueno, esa es la historia de... Qué loco, ¿no? El detrás. Y yo me pregunto, ¿no? Como mamá y seguramente tantos viéndonos con, con chicos chiquitos en la familia y que dicen, qué lindo que hablen así de la literatura, que les encante leer, que compartan una experiencia. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos tengan el hábito de la lectura hoy en día donde las redes sociales... Han avanzado un montón Lo que es el libro, no o leer El libro ah, también sí, claro. ha desaparecido con las nuevas plataformas Bueno, primero que nada Los libros siempre o cualquier hábito Comienza en la casa Uno siempre eh, Va a imitar a sus padres En cierta, en cierta uh -huh. manera Entonces si los padres leen, los chicos van a leer Si en la casa hay libros Los chicos van a leer, mis papás, mi papá, mi mamá eh, Han sido muy lectores Y yo en la siesta Confía incluso agarraba libros Que yo sabía que no podía leer bueno, también lo hacía, así que si hubiese estado a las 50 sombras tal vez la hubiese leído, lo reconozco Entonces yo leía todo eso Bueno, es lo eso primero. te llevó a tu carrera, ¿no? Claro, eso, mi tío también que me leía, leerle a los niños es muy importante eh, Por ejemplo, lo que hacía mi tío era tomar un libro de la biblioteca, me hacía visitar la biblioteca a veces Entonces otro tip es llevar a los niños a las bibliotecas eh, que elijan qué libro les gusta, uh -huh. y después me leía una parte y se iba a su casa. Entonces yo uh -huh. me quedaba como, ¿y qué pasa con el libro? Claro. Y llegaba en cierto punto a querer que me compraran el libro o, o esperar ansiosa que me leyeran la segunda parte. Ya después empecé a leer mis propios libros. Entonces esa es otra, leer, Mira. que los chicos tengan contactos, llevarlos a las bibliotecas y comprar libros desde chiquitos. Qué bueno esto que decís, el que tu tío te leía un capítulo del libro y esperaba... Y que a vos también te genere esa curiosidad o que en tu cabeza ya empieces a imaginar qué es lo que podía pasar. Me parece re importante. Y capaz que, que haya momentitos, ¿no? Elegir cómo tener una rutina con los chicos. Por ejemplo, el ir a, el ir a dormir. Capaz que si le leemos un cuento hasta su sueño, Uh -huh. es distinto eh, empiezan a soñar cosas lindas no sé como que me imagino que puede ser de otra forma o no sus dibujos sus uh -huh. juegos son diferentes porque eh, por ejemplo uno cuando escucha una historia después quiere jugar como algo parecido si uh -huh. no se te leyó una historia de una isla de pronto querés que todo ocurra en una isla el, el próximo juego ya sos un pirata claro. claro sí entonces eso también va ampliando la imaginación de los chicos el, el cine viene muy cocinado digo para los chicos ¿no? sí digo no tienen eh, mucho desarrollo a de la imaginación Porque viene todo tan armado Y, y sí. que no, no te hace falta pensar demasiado sí. El libro es diferente Porque el libro te va eh, Haciendo que veas a través de las palabras que vas leyendo Exacto, sí, los chicos el problema que están teniendo hoy en día Es que están leyendo textos muy cortos en internet uh -huh. Entonces, eh, primero es, son acotadas las, los tipos de oraciones Que comprenden fácilmente entonces, ayuda a que los chicos lean para ir mejorando el vocabulario. Y también esto de las imágenes que acortan o limitan la imaginación. Me ha pasado que muchos chicos me dicen, profe, no podemos leer el libro hasta que no veamos algo de la película. No, no, claro, esperen. No, claro. Traten ustedes de imaginar, es posible, y de hecho imaginar cosas que no existen, lo va, lo va, va a ser que el día de mañana ustedes, por ejemplo, creen una máquina nueva que no existe sí. hoy en día uh -huh. si quieren ser ingenieros, uh -huh. por ejemplo. Tienen que ver cosas donde no las hay con la mente. Claro, es que la imaginación, el, el poder imaginar y hacer que los chicos imaginen, como decís vos, los lleva el día de mañana a poder crear un montón de cosas. Y vuelvo a traer el tema de Harry Potter, porque sí. si bien empezó primero el libro, que después causó tanto furor en la gente que se los vio con la posibilidad de poder hacer la película, pero para los que leían el libro, como en tu caso también, vos imaginabas cómo era el mundo de Harry Potter, cómo era Harry Potter, Hermione y Ron, los amigos, que eso lo permitía hacerlo tu imaginación. Y capaz que después veías la película y no era nada que ver a tu mundo, pero era tu mundo de Harry Potter. Exacto. Eh, eso pasa con todos los libros y con Harry Potter. Uh -huh. Que si no han leído, eh, perdón, si no han visto las películas, no las vean. Primero lean el libro. Eh, recién ¿Vos me decís que, que. Es por el superior en... el libro sí. a la. A la... ¿A la película? Siempre. siempre, siempre es superior el libro a la película Hay detalles, me ha pasado que aventuras etc. No, ¿eh? no, no con Harry Potter, con, con otras cosas con, ¿con qué? La Casa de los Espíritus ah, Me mirá. pareció fabulosa la película y cuando agarré el libro El libro me parecía una copia de... Perdón, porque sí. La de las escritoras más importantes es del mundo eh, Me parecía como una copia de 100 años de soledad Ah, mirá Bueno, a mí me pasó con 50 sombras también que nada que ver lo que era el libro a lo que fue la película. La película la materializaron, <ríe> la película la materializaron, fue como otra cosa, pero nada que ver. Pero también porque era la imaginación y lo que uno creaba. Capaz que lo que yo pensaba de la película, lo que vos pensabas, no era lo mismo que No otro. era lo mismo. Claro. Sí, con respecto a La Casa de los Espíritus y por ahí 100 Años de Soledad, eh, es inevitable la intertextualidad o por ahí copiar ciertas formas de narrar de los escritores que uno admira, entonces uh -huh. probablemente Allende y otros escritores de la época hayan tomado a Gabriel García Márquez como un modelo y uno casi que sin quererlo termina imitando, claro. entonces en ese sentido puede ser, eh, pero no por eso va a ser menor la obra literaria que el libro, que la película, hay que compararlo claro. con su propia película ah, okay. y la verdad que ese libro con la película siempre le van a faltar detalles, siempre la imaginación de uno siempre va más claro. lejos que, que la pantalla o que lo que un director puede representar en una hora y media. Uh -huh. ¿Existe literatura infantil a nivel de Harry Potter eh, actual? Hoy en día, sí, hay literatura todo el tiempo que está saliendo, hay escritores argentinos muy buenos, está Sergio Aguirre, hay otros libros que se han vendido muchísimo y sagas que eh, a los chicos les fascinan, como Percy Jackson. Ajá. Eso uh -huh. también. Eh, hay películas también de Percy Jackson, ¿no? Hay películas, eh, Hay películas, sí. sí. película, sí. ¿sí? película, pero no todas. El Principito también, que es el Principito bueno, pues tuvo su película. Pero lo que pasa es que el Principito lo lees a los 80 años sí. y lo interpretas de una manera Exacto. distinta que a los 20, a los 30, el a los 40. El Principito es un libro maravilloso y es así de chiquitito. Pero, pero ¿viste ¿no? que se ha ido adaptando versiones del Principito también eh, acorde a la edad de cada uno? Sí. ¿Viste? Eso sí, también. sí. Y además hay como. Ya el Principito ya es un fenómeno hasta de diseño, uh -huh. o sea, hay remeras del Principito, claro. tazas del Principito, porque a todo el mundo, la, a distintas edades que uno lo lea, lo, lo va marcando y es como algo que te enternece y te hace acordar de esa inocencia. Y está el juego de la estética, ¿no? Porque hasta sí. Cerati lo utilizó, sí. cuando, cuando se lanzó como solista, eh, toda su estética de Cerati sinfónico... Era la, de, la del Principito, ¿no? Sí, incluso metáforas en distintas canciones de escritores retoman por ahí la figura del Principito, de él ir de planeta en planeta, uh -huh. de buscar o proteger una flor o algo especial uh -huh. que uno Pero, ama. Perdón, Harry Potter era tal la fiebre en un momento que hasta en El Diablo Viste a la Moda... Sí. Lo, ah, los, lo los, los hijos. Porque, claro, los hijos claro, de, de, de, de Miranda uh -huh. Presley... Que es, es la, la mala de claro. la película, digamos. Es la, la, moda. la obliga a conseguir el nuevo libro de Harry Potter a su secretaria. Y la secretaria le dice: Todavía no sale. Y le dice: Justamente. Claro. Ese es tu desafío, claro, anda a claro. buscarlo. El fanatismo. Tráeme ¿no? traeme, traeme el original. Uh -huh. Sí, eh, me acuerdo. Ahora hace mucho que no hay un boom editorial de ese estilo. Claro. Estar esperando, a, eso, a eso me refería un uh -huh. poco que con respecto a la literatura cuando infantil. Cuando yo tuve la suerte de leer Harry Potter. En, la, en el momento de que se iba publicando, yo leía a los 11 años justamente la de Harry Potter cuando va a la escuela. Mira, y eras chiquita para lo que era el libro, ¿no? ¿El primero lo leíste a los 11? Sí, sí, sí, el primero lo leía a los 11, justo antes de que saliera la película. Y, y después me acuerdo que eh, estaba hasta el libro 4, uh -huh. y ya cuando teníamos que esperar que saliera el 5, primero salía en inglés. Yo aprendí inglés. mira Porque dije, yo no me voy a quedar sin leer los libros, entonces aprendí inglés. Ah, no lo puedo creer. En parte sola, en parte con la escuela. Yo pedía los, los, los cassettes y todo. Así yo trataba de conseguirlo. En internet buscaba, y bueno, siempre encontraba una versión pirata que nunca era, pero igual eran historias muy bonitas que otros inventaban. Para, pero <risa> igual. Se me hace que eras un poco la, la, la, la sabionda de la escuela, del, del curso, ¿o no? Eso la que más dejo. sabía, la que más leía, la que más... ¿Se lo dejo al criterio de mis compañeros? Se lo dejo al criterio de mis compañeros. La diferencia entre sabionda e insoportable es una línea muy finita no, no, y no, siempre no, no. la cruzó. No, porque viste, dice... Ella, <risa> siempre ella... iba y volvía. En, en, en, en psicología social siempre hay alguien, ¿no?, con una característica. Y, y ahí te veo como la traga el grupo, <risa> del grupo, ¿no? Sí, sí, sí, que se se chico, dice, ella la traga, él sí. es el que nunca estudia. Pero por suerte era un grupo, éramos bastante, que nos gustaba hacer esta clase de cosas. Ah, me gusta así eso. que ya, ya no era uno o dos y ahora también Los chicos ahora son como grupos de chicos uh -huh. que se interesan por cosas Recién dijiste la palabra inventar uh -huh. Y no puedo parar de pensar porque bueno soy mamá no El tema de llevar la literatura y que los chicos tengan el hábito de leer Y tener un cuento, libro que lo cuiden también, no uh -huh. el cuidarlo Re importante también Pero me parece que es importante el poder inventar historia con nuestros hijos El famoso castillo por ahí con el dragón y la princesa uh -huh. O lo que quieran decir, también ayuda un montón a la imaginación y el día de mañana ellos también, a jugar sí. con ellos. Sí, por ejemplo, de chiquitos, mis hermanos, uh -huh. por ejemplo, me hacían inventar una historia, también mi papá. Entonces empezaban y tenía que usar los objetos de la historia. Yo chiquita lo, lo hacía, entonces yo decía, bueno, estaban los conductores, por ejemplo, y de pronto empiezan a hablar de Harry Potter. Y, y después, por ejemplo, se decían mis hermanos, yo tenía que continuar la historia. Y entonces, por ejemplo, apareció un mago en escena uh -huh. y yo tenía que continuar y así. Entonces, cada uno iba diciendo algo y íbamos haciendo un cuento colectivo. Entre todos, mirá. Claro. Antes eso lo, lo hacía mi papá con ellos y después, como son más grandes que yo, ellos también después lo repetían conmigo. Claro, porque por ahí les puede costar un poquito el tema de la concentración. Por ahí la forma que un papá o una mamá que no saben que leer un libro les puede causar aburrido por ahí o los chicos no se entretienen. Entonces si le encontramos la vuelta y empezamos a incorporarlos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el pájaro, con la jirafa, la historia? Contame vos en tu cabeza qué te imaginás. Me parece que lo, lo, lo podemos atrapar un poquito más a, a los chicos eh, que por ahí sí se aburren ¿no? de la forma tradicional de leer un libro Sí, no solamente con las mismas historias Que es una técnica también en, en, de los profesores Es que los chicos hagan los finales de las historias uh -huh. Pero también como padres es empezar esto A decir, bueno, vamos a inventar una historia Yo empiezo, iba alguien caminando en el bosque Y se encontró con un lobo entonces, ¿ahí qué pasa? Y ahí ayudarle sí. al chico que empieza a decir, bueno, el lobo lo perseguía. ¿Y hasta dónde? Uy, perdón, pero acabas Ay. de dar un puntapié muy interesante también de cuáles son, por ejemplo, los libros más tradicionales que nos contaban de chiquitos. Sí. El patito feo. Sí. La caperucita roja. Los tres chanchitos, que son libros que hoy se siguen usando un montón. Pero son libros difíciles porque el patito feo... ¿Era el más el menos querido de la familia? Porque era horrible, feo. Horrible, claro, horrible. Horrible el, la historia del patito feo. La caperucita roja y un se lobo. Se la comía el lobo, ¿no? Se la comía no, el lobo a la abuelita. Y los tres chanchitos estaba el lobo feroz. Y, y, y entonces, como bueno, que.? Bueno, pero, pero tiene que haber antagónicos siempre seguro, en la literatura, porque seguro. si no, no hay conflicto. Sí, antes los cuentos infantiles. Recordemos que antes la gente no estaba escolarizada, la ma mayoría de ellos no. Entonces, por ahí, estas cosas de cuidado social que hoy se enseñan. En la escuela, de uh -huh. no hagas esto, no salgas a esta hora Por ahí antes no, no se tenía muy en claro Entonces uh -huh. los cuentos que contaban los padres a los hijos Servía para que los niños no salieran solos en la siesta Para que no anduvieran solos en el bosque Era en parte una historia y en parte una manera de darles un marco Para que tuvieran cuidado con lo que podía llegar a pasar Claro, sí. pero por ejemplo en el caso del patito feo Era bullying lo que le hacían los hermanitos al patito Qué, Claro, O sea, sí. si vamos a traerlo sí. ahora, sí. ¿no? Sí. A lo sí. que pasa Sí, sí. ¿Sí? bueno sí. Eso, De ahí, eso, ahí salió hasta una novela, ¿no? Claro, eso para que a una una moraleja para que los chicos vean uh -huh. qué cosas se hacen qué, osa, qué cosas no. Que no pero por ahí han, han ido perdiendo la, lo trágico las historias con uh -huh. el tiempo y también el mismo Disney si ustedes acuerdan las historias que representaba la bruja por ahí terminaba cayendo por un precipicio sí. y hoy en día eso, eso no pasa ahora se arregla todo diplomáticamente en la mayoría de las historias bueno esto también va perdiendo la violencia porque va siendo menos necesaria para enmarcar a los chicos ahora el marco para los chicos es otro es el diálogo es sí. la convivencia uh -huh. esta mamá papá y posiblemente los chicos mirando delante de la pantalla, ¿qué libros les recomendás? Porque deben decir muchos sí mira, la verdad nunca le compré un libro al nene más que los de la escuela Claro. nunca le compré un libro para que se entretenga Depende de la edad lo primero es que los chicos elijan sus propios libros yo trato de, en la escuela de que los chicos voten los libros y Ajá. los presenten eh, porque por ahí una literatura impuesta es como más difícil de que a uno, que a uno le guste entonces, eh, les recomiendo a los padres llevar a los niños a las librerías, depende de la edad que tengan, buscar la sección, ahí los van a ir eh, guiando. Y les van a decir, bueno, tiene cinco años y probablemente muchos colores, pocas eh, oraciones cortitas, historias que a ellos les interesen. Y ya después, cuando son más grandes, hay, están los que son los clásicos de la literatura, están los que son eh, los libros más vendidos. Uh -huh. Por ejemplo, como yo le decía Harry Potter, Percy Jackson, eso para un adolescente o un preadolescente es un libro... Un libro muy interesante. Y si no también los chicos hoy en día están leyendo mucho en Wattpad. Que es, perdón. ¿qué? Es una, es una app uh -huh. eh, o digamos está en internet. Es virtual e donde los uh -huh. chicos, no, donde los chicos suben historias ah. que ellos escriben ah, y bueno. otros los leen. Entonces también se están leyendo entre ellos. Y ahora hay varias historias que están siendo publicadas, que bueno tienen tanto eso. éxito que salen y se publican, como por ejemplo Boulevard que es una historia que los chicos del año pasado, saludos a los chicos del año pasado y a los de este año, si no, les mando saludos, mis alumnos me Se matan, matan. Claro. así que saludos a todos mis alumnos del San Buenaventura eh, y a los de la Cuarta Brigada Aérea, y bueno, entonces ellos propusieron ese libro y lo leyeron. El problema con Wattpad es que por ahí el lenguaje es de, de niños, o de adolescentes que cometen errores en la lengua. Entonces, en tanto evolución del lenguaje no sirve, pero en tanto contacto con la literatura es muy Totalmente. útil. Porque ellos se van animando a escribir, a compartir y a leer lo de otros, a criticar, a dar devoluciones. Entonces, eso eso también sirve mucho. Qué bueno es eso, que, me y encantó. Los cuentos son fundamentales en la vida de cualquiera, ¿no? Obvio, y voy a, perdón, te voy a sumar uno más de alguien que es muy nuestra, que es Liliana Bodoc, y oh, no me sí. voy a acordar el nombre del libro, escribí un libro. Que Yo te lo busco. Fue una recopilación de cuentos que le contaba a su papá y tiene que ver con los colores. ¿No? Y hay un juego Sucedió con en los col colores. Sucedió en colores. Gracias. Gracias. Mirá, buscaba maravilloso libro de Liliana Bodoc, una mendocina. Y no se lo tienen que perder Es hermoso, eso es para para chicos más chicos 8 años, por ahí eh, sí es recomendable, sucedió en colores Hay algunas obras de teatro, hay adaptaciones Que han hecho muchos artistas eh, También les recomiendo las obras de teatro Sobre sucedió en colores eh, También de Liliana Vox Ya que la traemos a colación, tuve también la suerte De conocerla, entrevistarla eh, su libro Sus libros de la saga De los confines, también es, es una joya Latinoamericana uh, sí, sí, eh, sí. Que sobre todo para los adultos o los jóvenes mayores que quieren internarse en un mundo parecido al de Señor de los Anillos, obviamente con las distancias, eh, les recomiendo la saga de los confines. Depende de los gustos, ¿no? Claro, total. Pero lo importante es leer y crearnos el hábito. Si no claro. está creado de a poquito ir incorporándolo. Pero ya, ya. Y se, se me viene uno más a la cabeza todavía. Eh, me, nos mata la productora, sí. nos está pidiendo que cerremos ese rato es que es eh, Fabián caso. Sevilla, que trabajó muchos años acá en el, eh, el multimedio, uh -huh. en el diario sí. eh, Tiene cuentos infantiles más, para más chiquitos todavía Así que también, si lo buscan a Fabián Sevilla también van a encontrar muy buena literatura Increíble, ¿Sentó? Fabián Sevilla, también tuve el placer de conocerlo y entrevistarlo eh, Sus cuentos son muy divertidos para los chicos Y también él cuando da talleres literarios Ayuda a que los chicos tengan producciones súper creativas Así que Mira, también se bueno. encuentran un taller con él Muchas gracias, gracias Mario, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Divino el tema. Para también importantísimo el tema de la literatura para la ortografía. Por favor. Nos ayuda Por un favor. montón.